¿Cómo estás? Espero que te cuentes muy muy bien. Si eres nuevo aquí en nuestro canal, bienvenido a Ivedor TV. Hoy vamos a estar haciendo, como dice en el título, una mascarilla acondicionadora hidratar para darle ese brillo al cabello otra vez, después de haber estado maltratado, catado, seco, con las puntas abiertas, que te da frizz, que si tienes estática, ¿qué más? En fin, muchas cosas que le da el cabello cuando no está saludable, cuando no lo cuidamos. Como me pasó a mí, que no lo cuide por un par de meses y pues se me y lo tengo con frizz, lo tengo reseco y tengo muchas puntas abiertas y ahora pues tengo que cuidármelo mejor y me estuve dando una mascarilla que me ayuda bastante a hidratarlo, mantenerlo brilloso y que no esté tan encrespado. Ya verán que cuando van los ingredientes es súper sencillo y casi siempre lo tienen en su casa para hacerse este tratamiento. Así que nada más es buscar la nevera y hacer la mascarilla. Así que vamos a comenzar con los materiales. Aceite de coco extra virgen o si no tiene aceite de coco puede utilizar aceite de oliva y mayonesa. Vamos a echar un envase dos cucharadas de mayonesa y dos cucharadas de aceite de coco. Y mezclamos muy bien. Vamos a comenzar aplicando nuestra mascarilla desde las puntas del cabello, donde está más maltratado y reseco, hasta la raíz del cuero cabelludo. Pero primero vamos a dividir nuestro cabello. Yo, por lo menos, pues tengo un poquito de cabello, lo divido en dos. Pero si tienes mucho cabello, pues lo divides en cuatro o seis secciones. Pero en mi caso, pues yo soy tres greñitas, yo digo, <ríe> me lo divido en dos. Y vamos a estar aplicando la mascarilla así que les voy a dejar una musiquita de fondo para que escuchen música mientras vean el tutorial Una vez te hayas aplicado la mascarilla por todo el cabello, lo vamos a masajear por todo nuestro cuero cabelludo y nos vamos a amarrar nuestro cabello con un moñito o con un pinche y agarramos una bolsa de esas de compra de supermercado o un gorrito de baño desechable y lo aplicamos en nuestro cabello para que penetre todos sus nutrientes y nuestro cabello quede brilloso, humectado y fácil de manejar. Y dejamos después la mascarilla actual por 30 minutos dejamos la mascarilla actual por 30 minutos luego que pasen los 30 minutos te vas a quitar toda la mascarilla con tu shampoo y acondicionador que usas regularmente recuerden hacer esta mascarilla de 2 a 3 veces por semana para que vean mejores resultados y para que el cabello se vea más saludable más brilloso más nutritivo y si llegaste hasta aquí no olvides suscribirte abajito, no hay un botón rojito y activa la campanita y regalarme likes. Y bueno, mis amores, me despido hasta el día de... No sé qué día. Cuando suba este próximo video. Bye.